The now, bitch. A mí nunca me compares con alguno de ellos. Vale menos de todo lo que me cuelga del cuello. Me la vivo a mi manera, lo mío en serio. Este equipo es serio, un asunto serio. A mí nunca me confundas con alguno. No me sale no ser alguien que no soy en serio Si será lo aprovechamos porque somos serios. Siempre andamos serio, trabajamos serio yeah, yeah. Relajado pero working por el place Nadie rinde como yo en esta race Quiero money pa' mi mama, rolling haze No soy trap pero ustedes lo quieren ser Nos pusimos serio, ya era la hora Producimos serio, siempre se mejora cuando solo la cordura llora Ya callé bastante Nos sirvió la droga Ellos hablan mucho Yo quizás también Pero yo si sí puedo No les sale bien Quieren ser como nosotros Por eso lo asumo Todos hablan de ganar Y no lo hace ninguno Estamos serios con los míos, pero ya estaremos. Más risueños en la piscina, encendiendo leño. Hablando de que lo hicimos y le pusimos empeño. Quizás durmiendo poco, pero por nunca sueños. me compare con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 Good goodbye. No bitch, don't kill my bike. So sorry, but good goodbye.